pretendí amores de infinitos besos de artificio, no pretendí miradas, lánguidas, eternas palabras. buscaba aventuras colosales al borde del abismo junto a ti quizá lo soñara antes hasta que te me acercaste después ya solo quería estar a tu lado y vivir quizá hubiera un antes fue vivir a tu lado, respirar a tu lado, sentir y yo no esperaba que la luna nos guiñara un ojo de complicidad ni que las aguas se abrieran para dejarnos pasar no esperaba que el sol respetara cada día nuestros paseos ni la lluvia ni el viento, todo era bello, cada día nuestros paseos, ni la lluvia ni el viento, todo era nuevo. Y aunque no te lo dijera mi corazón bien, que lo sabía. Que lo que teníamos era eternamente efímero. Que era inmensamente escaso era todo lo que necesitábamos, porque tus manos acababan en mis ojos, porque mis labios acababan siempre en ti, porque fuimos capaces de romper con las reglas, porque navegamos sin velas, sin rumbo, sin fin. Cada día nuestros paseos, ni la lluvia, ni el viento, todo era bello. Cada día nuestros paseos, Y la lluvia en el viento, todo era nuevo, todo era nuevo. Bueno. Me ha salido una canción romántica que se le va a hacer. Pues nada, que encantado de participar aquí y nada, ahora escucho a los demás. Besos y abrazos a todos y todas.